<risa> Martín Esposo. Digo, que me gusta hablar mucho a vaya también. <risa> Martín Esposo dijo que César Abusador le dio una pela a Vladimir Dotel. Uh -huh. Vladimir Dotel es el integrante de, de, del grupo uh -huh. Los Ilegales, uh -huh. el dueño, me parece. Uh -huh. Y creador. Uh -huh. Martín Esposo es. Un, un, un comunicador, sí, periodista. periodista del de la, Sol. Uh -huh. Uh -huh. La mañana. Esto fue en el 2014, pero él lo atacó sí. ahora. El periodista Julio Martínez Pozo, a través del programa El Sol de la Mañana, de la emisora Sol FM, reveló que César el Abusador le había pegado con una manguera a Vladimir el líder de la agrupación Los Ilegales. Según dijo, el germen de la situación ocurrido en un hotel de la ciudad capital, se produjo de un malentendido entre Dotel hotel y César Emilio Perata, el abusador, y afirmó que es un hecho bastante conocido. Sin embargo, en las redes sociales le han respondido al periodista refutando, refutando sí. la versión que ofreció, o incluso es una noticia que se trae para distraer la atención. La noticia salió publicada en varios medios de comunicación de la farándula en el 1000, en el 2014. 2014. <risa> Yo, tenemos el video de Pozo, ¿no? Sí, vamos a ver si nos ponen ahí los muchachos el video de eh, Julio Martínez Pozo revelando esta exclusiva, esta primicia. Eh, eh, según él. Según él. <risa> pozo que buscó una manguera. Pero en las redes hubo alguien que lo, lo ha dementido. Que sí hubo un percance, pero no fue como él dijo, dijo una pela. Vamos a ver las imágenes. Por Vamos favor. a ver ahí si sí, nos ponen las. De, comentarios, capturas, de los comentarios, la, lo comentario. la, la, los captures de los comentarios de, de esa publicación de Martín el Pozo, por favor, para mirar. Ahí, ahí dice Rafael Méndez. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Gran revelación! Eso lo sabía todo el mundo. Eso es para contrarrestar los videos que está subiendo el señor de corrupción al desnudo. La mm. misma estrategia de las bocinas. ¿Quién es ese hombre? Ay, de corrupción a desnudo el hombre que tiene todo. todo se le fue adelante a Nuria. No, a Ay, ¿Eh? Reinaldo Contreras. Nada de eso viene al caso. Lo que sí viene al caso Ay. es su relación tan estrecha con el gobierno del Clan Medina. Ay, eso es un comentario. Vamos a seguir, por favor. A ver si tenemos ya otra captura. Sí, esa. Ah, dice Steven Reina. Eso no fue así. Yo estaba ahí en la mesa del lado. Vladimir Dotel llegó. César estaba sentado con Octavio Dotel. Octavio Dotel es el pelotero que dice que está involucrado, pero eran amigos simplemente. Y se sentaron juntos. Vlad llegó con una tipa. Ella se puso a hacerle coro a César y Vladimir Dotel se puso celoso y se alarmó. Los que andaban con César le querían dar, pero Octavio Dotel. No le dieron, por Octavio Dotel no le dieron. Ajá, por Octavio Dotel no le dieron. O sea que tuvo que salir corriendo y hasta el carro dejó botado. Ajá. Dice es. Steven Reina, aparece un espectador que estaba cerca de la mesa. Así en es. ese tiempo. Y como dice aquí la nota, pues esa información eh, fue noticia en la farándula en el año 2014. Vamos a ver si tenemos ahí las capturas de esa noticia, ¿verdad? Que en ese momento... A César el Abusador lo, solamente lo titulaban como un admirador, o sea, empresario? y empresario, pero más nada, o es que no sabían, o no sé, eh, la primera captura fue de Joseph Cáceres, en eh, la página de él que todavía está vivo, increíble, pero ahí está, y eh, ahí es otra, otra información de otro medio, y pues que recogieron este lío que pasó entre César el Abusador y Vladimir Dostel, que al final pues parece que no fue, que no llegó tan... Eh, extremo, como, no, lo porque de, la gente, como lo decía, mira, como lo mira, dice el, las, el personas, las personas están equivocadas porque César el Abusador se vendía como un empresario en Santo Domingo, todo el mundo y tenía muchos amigos. Todo el mundo compartía uh -huh. con uh -huh. él porque, el dueño de la discoteca, usted pues mira, él, como él dijo en, en de corrupción a Desnudo, que anda un audio por ahí, lo vamos a buscar eh, a ver si podemos encontrarlo. Que hay más de 40 personas detenidas, presas, que no tienen que ver con su red. Dijo César el Abusador. Mm. Que no tiene que ver simplemente por ser amigo de él. Que una cosa no tiene que ver con otra. Exacto. Porque hay personas que son amigos hasta por agradecimiento. Claro, claro. Uh -huh. sí. Aquí hay muchos artistas que le agradecen a César el Abusador. Sí. Que lo, lo, lo llevaba toda la semana a su discoteca. Claro, y yo, estando y soy, pegado o y no. Yo soy testigo de eso porque una vez nos pagó a nosotros una promoción y, Ay. y el dinero me lo dio en mi mano a mí mismo. 75 mil pesos. ¡Ay! Fuertes revelaciones. No, no, es no, que. No, no, te es, estoy hablando porque, no, porque la gente <risa> es equivocada, como él dijo, ¿por qué no jalan a Danilo? ¡Ay! Eh, ah, ah, salió. No, pero yo lo voy a buscar, esa parte, que yo la tengo por aquí porque la gente está muy equivocada, César es una persona normal. Pero, mi hermano, un negociante, mira, Jaque Mate, el que está detenido preso. O estuvo detenido, pero está libre. Está libre. Ajá, sí. Sí, sí. No debió caer preso según César, porque Jaque Mate simplemente era promotor de la discoteca de él. Y eso es verdad. Eso es... Si él no se levantaba a trabajar, no cobraba. Eso es así. Eso promotor es así. de la discoteca, nada que ver. Con lo que él hacía ilícito. Igual también que un DJ también, quería también, que, también, que eran también sí, como ja ¿no? Jaque Mate no tenía que ver con nada de lo ilícito de César Abusador. Incluso él gozaba de privilegio de César porque era un promotor. Tenía que andar bien vestido, claro tenía que andar bien montado para usted ligarse con artistas. Era promotor de tres discotecas de César Abusador. Claro. De ocho de ellas. Claro, que era que buscaba a los artistas. Exactamente. Jaque, Jaque Mate era que nosotros nos contrataba. Para los artistas. ¿entiendes? Claro. ¿Cuánto vale, por ejemplo? Yo me acuerdo, me acuerdo como ahora. ¿Cuánto vale el alfa? El alfa estaba como en 90 mil pesos. Oye. ¿Cómo fue? ¿Caso hoy? Oye, no ah, okay. no, 90 sí, mil Sí, como 90 mil pesos. Y a que mate uno le va a un precio cómodo. ¿Tú me entiendes? Pero ya el alfa no cobra 90 ya. No, <risa> tiene años de ahí. Aquí está lo que es el audio. Vamos a tomar unos minuticos, amable. Lo que es el audio de César Abusador vía telefónica los Estados Unidos a aclarar nuestro caso Rafaelito, verdad, te coloca la foto ahí. Eh, creo que en el caso mío en cuanto a República Dominicana hay creo que son 43 presos y creo que hay, que hay 86 inocentes que metieron mucha gente inocente y la verdad la gente que debieran estar conmigo en mi casa están fuera están en su país, están en su casa entonces cada cual que pague por lo que hizo así así mismo como debe ser entonces César en el caso de ustedes son 83 no yo digo doctor que hay 43 detenidos en el caso de lavado de activos en mi país y han metido gente en el caso que no tienen nada que ver y yo quiero llegar a Estados Unidos para aclarar mi caso y para decirle lo verdadero o sea lo que eran mis socios no es esa gente inocente que tienen allá no es no esa gente que con esa gente ya le han justificado y Luis González justificó, mire, eh, doctor, la unidad de, de, de antilavado de activos de República Dominicana, antes del caso mío, tenía tres cuatro años, lo que tenía Luis González después que se fue el man Villalona de ahí, que no daba un caso, él empezó a meter gente en ese expediente simplemente para justificar que estaba trabajando. Ahora, lo que le daban su dinero a los fiscales y a los militares, que están sueltos y están ahí, y esos sí son mis verdaderos socios. ¿Por qué ellos no trancan a Danilo? ¿Por qué no trancan a la madrina? Ahí di Felipe. Y cuando tú dices a Danilo, ¿a quién tú te refieres? ¿A Danilo Medina el presidente. el expresidente? ¡Claro! Eso, ese es el que debe de estar conmigo. Él nada más se salva si los gringos desisten de su caso. Cuéntanos, César, César. César, cuéntanos. ¿Cómo tú tienes el acercamiento con Danilo? ¿Cómo sucede? ¿Quién te presenta? ¿Quién te sirve de enlace? Cuéntanos de tu relación con, con Danilo Medina. Doctor, mire, yo nunca fui político. A mí empezaron a acusarme, camina, vamos a llevarte, ya le hablaron de ti, camina. Pues, y me llevaron donde ese señor, y yo lo vi tan humilde. Estaba ahí en la Zarazota como un idilón, pidiéndole a todo el que iba. Tenía 18 puntos por abajo de, de Hipólito. Y, y me llevaron donde el doctor, pero la persona que me llevaron, yo la tengo bajo reserva para que ellos testifiquen en una corte. Porque si tal vez Danilo no me habían atropellado a mi familia, no me sacan a mi mujer para la calle y, Allian, y, hacen, y, en, y me someten a mi mujer presa supuestamente para que yo me entregara, sin ella tenía nada que ver. Bueno, pues yo había sido leal a ellos y no hablo. Pero lamentablemente, como ellos al final se torcieron, debemos responder todo. Frente a un juez de Estados Unidos, creo yo, doctor. Así, sí, así debe. Danilo ¿cómo, no ¿cómo? es el hombre que sale a de mentir. Yo quisiera que él vaya a un programa, vaya a donde sea y diga, yo no conozco mm. a César, él no me dio dinero. Pues entonces yo decirle, mira, tal día te di tanto, tal día te mandé tanto, tal día fui y tal. Entonces <coughs> vamos a ver quién habla verdad y quién habla mentira. ¿Qué cantidad de dinero más o menos tú le diste a Danilo Medina? Bueno, ahí está. Ahí está. Sí. Eh, ese audio viene de origen de Corrupción al Desnudo. Ese, ese es un señor que, que está haciendo muy buen trabajo en lo que es YouTube. Y ahí estuvo la comunicación con César Abusador. <risa> ¿Y qué más decir? Eh, eh, ahí, ustedes escucharon a quién es que él menciona. ¿Eh? ¿Y para qué entonces Julio Martínez no Poso dio esa primicia ahora? ¿Eh? ¿Por qué no da esa? ¿Eh? ¿Por qué también es de ese coro? Ay. Pues ellos, ellos son nutridos, Julio Martínez Pozo. ¿Por qué no da esa? ¿Eh? ¿Por qué no dice? ¡Hay una primicia! ¿Tú entiendes? Ahí está quien, quien menciona, mucha gente inocente presa. Y lo que tienen que estar tan afuera, ya tú sabes, cuando ese hombre lo agarren en Puerto Rico ahora, que comience a hablar. Por camiones se lo van a llevar a aquel lado. <risa> Soy increíble, señores. Seguimos, vamos a dejarlo hasta ahí, que le da un infarto a la gente. Sí, sí, sí. Bueno. Hay muchos PLDS <risa> que le gustan defender lo <risa> indefendible. Ahí.